En este video vamos a ver cómo cargar un encabezado, el número de página y una ilustración en nuestra página maestra. Como ya dijimos, la página maestra es inmodificable desde las páginas del documento. Es decir, si yo quiero seleccionar algo aquí, me resulta imposible. Para modificar algo de la página maestra, debo venir a edición y elegir páginas maestras. Desde aquí sí. Voy a poder modificar todo lo que yo necesite. Entonces, ahora me voy a ubicar en la capa encabezado y pie. Y ahí voy a crear un marco de texto para mi encabezado. Bien, por ejemplo, mi encabezado podría ser aprendemos a trabajar con script. Muy bien. Si a esto le hago un zoom aquí tengo mi texto y yo podría tener creado un estilo de texto y aplicarlo pero en este caso simplemente voy a hacerlo desde las propiedades de texto bien voy a elegir que el texto esté centrado y para que realmente me quede centrado en el, en el encabezado voy a hacer llegar el cuadro de texto a los bordes además de eso voy a aumentar el el cuerpo de la tipografía bien y eh, podría elegir también si cualquier otra variante como cambiar el color del texto o lo que yo necesite por ejemplo colocarle que es bot bien muy bien en la parte inferior en el pie de página yo voy a colocar el número de página pero me interesa que el número de página esté precedido por la palabra página, y además quiero colocar el número de página en este sector, ¿sí? en este sector de la página y sobre una ilustración. Entonces voy a hacer, eh, voy a eh, venirme a la capa ilustraciones y voy a dibujar la ilustración que quiero. Esto es eh, simplemente un ejemplo y una decisión Absolutamente caprichosa, o sea, no tiene nada que ver con eh, cómo funciona Scribus. Bien, voy a dibujar aquí eh, un rectángulo. Este rectángulo eh, lo quiero eh, de eh, ancho 8 milímetros, mm, ¿sí? de altura 25 milímetros. Me interesa que esté ubicado sobre el margen inferior y. Eh, eh, que tenga una posición en y determinada, bien, o sea, esto me interesa que esté ubicado acá, en el margen inferior que está a 255, muy bien, ese rectángulo también lo quiero de color, entonces lo voy a pintar de un color, muy bien, sobre este rectángulo voy a colocar yo eh, la palabra página y voy a... Eh, insertar el sistema que me ofrece Scribus para numerar páginas. Voy a volver a encabezado y pie y voy a generar un cuadro de texto para el número de página. Entonces en ese cuadro voy a escribir página y a continuación desde la opción insertar carácter voy a elegir número de página. Esto va a ser que, perdón, este no es el carácter, insertar eh, carácter número de página, el primero, el otro me iba a dar, el que inserté por error, me iba a dar la cantidad total de páginas del documento, entonces, eh, este carácter va a hacer que en cada página se cargue el número de página que corresponda, en realidad esto es una instrucción, no va a aparecer este símbolo numeral en cada página del documento, sino que va a aparecer el numerito de la página que corresponde. Bueno, una vez que tengo esto así, eh, voy a seleccionar esta cajita. Desde propiedades eh, del texto le voy a decir que quiero centrado el texto. Bien, eh, Podría elegir la tipografía, cambiarla... Eh, podría elegir el color de la tipografía, por ejemplo, eh, perdón, no estoy eligiendo el color de la tipografía, control Z, eh, texto, sí, desde aquí tengo que elegir el color de la tipografía, voy a elegir blanco, bien, porque a esta caja la voy a rotar desde forma, desde propiedades aquí, le voy a decir rotación 90 grados, bien, y la voy a ubicar encima de la ilustración que cargué. ¿Bien? Ahí. Muy bien. Entonces, cuando esto está de mi agrado, ya tengo cargado todo. Si ahora yo cierro la persiana de edición de páginas maestras, Vuelvo a mi documento y tengo cargado en todas las páginas que tienen aplicada esta página maestra aparecieron los objetos que yo he cargado en la página maestra. Si apago los auxiliares para maquetación, aquí tengo, puedo hacerle un zoom y ver cómo quedó mi página con el encabezado y con el número de página Ahí dice página 1. Y aquí dice página 3 y aquí página 5.